Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Eh, como es sabido ya por todos los grupos parlamentarios, pese a que no hemos logrado mmm, que los distintos grupos apoyen una propuesta de nuestro grupo parlamentario de dejar de retirar una de la disposición final tercera, pese a eso, eh, que puede motivar y que motivará nuestro voto en contra de, la, de esta ley. Eh, sí que tengo que destacar las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ya en el Congreso había propuesto y que quedaron subsistentes después de, eh, del debate y la aprobación. Eh, dejar también constancia que se transigieron un gran número de, de enmiendas, esto lo tengo que decir porque es así, un total, de un total de 33 quedaron vigentes seis enmiendas, a las cuales hemos añadido en esta Cámara, nuestro grupo parlamentario ha añadido algunas más de carácter eh, técnico. Eh, así las cosas, mh, defendemos el derecho a la supresión de datos de carácter personal facilitados a las confesiones religiosas. Entendemos que es importante esta enmienda por ser acorde con el artículo 17 del reglamento de la Unión Europea y constituye un grave avance en este terreno. Eh, también hemos intentado otorgar mayores garantías a los deudores hipotecarios que se encuentran en riesgo de exclusión social. Ha sido objeto de varias enmiendas nuestras. Eh, la enmienda 16 relativa al artículo 21c lo que hace lo que hacemos en esta enmienda es incluir una mejora técnica en tanto que requiere que las entidades crediticias deben informar al afectado de la inclusión de sus datos al sistema de información crediticia. Con la enmienda 19, por ejemplo, hemos tratado de dotar de mayor capacidad de información a los deudores sobre los datos que han aportado al sistema común, obligando a las entidades a especificar el desglose de la deuda. En la número 20 Proponemos que se informe al afectado de cualquier consulta que se haga sobre sus datos, eh, cualquier entidad financiera de cualquier índole. En la 18 se, por, se propone también la modificación del artículo 23 que pretende la presunción que la presunción no ampare a supuestos en que la información crediticia fuese asociada a entidad acreedora, informaciones adicionales a las contempladas en el apartado 1. Señalar que buena parte de nuestras enmiendas provienen del entorno sindical y agradecemos también el esfuerzo que se ha logrado en el Congreso de los Diputados al haberse consensuado gran número de estas enmiendas. No obstante, tenemos que reiterar en, este, en esta cámara, la número 21, en la que denunciamos que el artículo 22 del proyecto se aparta de la protección de los trabajadores y de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 9 de enero de 2018. Hay jurisprudencia que, asentada sobre la salvaguarda de los derechos de intimidad de los trabajadores y trabajadoras cuando se hacen grabaciones en su lugar de trabajo. Y nos parece que el texto debe realizar una defensa y una protección cuidadosa de los derechos de estos trabajadores, que lógicamente pueden verse limitados por el ejercicio de las potestades de los empresarios. Hemos mantenido también la prohibición de grabar audios a los trabajadores y hemos mantenido la enmienda 23 del Congreso en cuanto a la extensión de las, a las centrales sindicales del régimen aplicable a las administraciones públicas y grupos parlamentarios. En cuanto al título décimo, como ha dicho también el senador, por ejemplo, de Ciudadanos, eh, es cierto que algunas entidades afectadas por, este, por esta ley nos han referido que nada tiene que ver su regulación con lo que es la protección de datos eh, y que deberían ser objeto de regulación en ley aparte. Esto en parte es cierto pero consideramos un gran avance que se incluyan ya en esta ley orgánica, que se, que se dote de categoría de, de ley orgánica a ciertos derechos que de alguna manera ya existen de facto eh, en, por nuestra, la invasión que en nuestras vidas ha, ha efectuado las, las redes sociales. Por lo tanto, eh, aceptamos y estamos totalmente de acuerdo con el contenido del título décimo en tanto que suponen unos derechos reconocidos, pero le, eh, también hemos querido introducir ciertas eh, enmiendas. Por ejemplo, el artículo 81.2, mmm, más que proclamar un derecho abstracto de acceso a Internet asequible, de calidad y no discriminatorio, mmm, quisiéramos, a través de esta enmienda, concretar más en la obligación de las autoridades competentes de garantizar estos derechos. En la enmienda 27 proponemos la modificación del artículo 82, al igual que en el caso anterior, porque pretendemos siempre una mayor concreción del derecho de la seguridad digital. Hay que garantizar la privacidad y la seguridad y establecer la obligación de todos los operadores y proveedores de contenidos de informar a los usuarios de sus derechos y establecer sistemas de denuncia que sean sencillos y gratuitos. En eh, la enmienda de adición 28 proponemos también adicionar en el artículo 87.2 en el sentido de especificar que el empleador pueda acceder a los contenidos de los dispositivos digitales facilitados a sus trabajadores siempre que los contenidos vengan relacionados con la actividad laboral y solamente para el supuesto de cumplimiento de las medidas de seguridad del reglamento de la Unión Europea. Eh, la enmienda también número 29, también eh, en el sentido de que eh, el acceso de los herederos a los contenidos del difunto eh, se expresa o se debe expresar en este caso, mediante la copia no mediante la entrega de, de copias de datos, sino eh, perdón, no solamente con la entrega de copias de contraseñas, sino con la entrega de datos el artículo 96.1, también establecemos una excepción al acceso de los contenidos, que son las comunicaciones electrónicas, con el fin de proteger la identidad y eh, la privacidad de las personas que han tenido esta comunicación con nuestro familiar difunto, estén vivas o no. En la enmienda 31, de modificación de la disposición adicional sexta, Entendemos que es importante incrementar la cuantía mínima para incluir a, las, a ciertas personas en los sistemas de información crediticia, de, entendemos que la cantidad de 300 euros que se fija por la ley aprobada en el Congreso es excesiva, dado que hay muchas más personas con deudas inferiores a estos 300 euros que se ven negativamente afectadas en su vida diaria. No olvidemos que normalmente se trata de facturas de impagos de suministros, bien por, por falta de capacidad económica o por falta de, eh, de, vamos, de conformidad con el servicio. Con lo cual, no estamos hablando de impagos de grandes cantidades ni de impagos porque sí ni sin ningún tipo de razón. Estamos hablando de servicios vitales, la mayor parte. Con lo cual, entendemos que es un castigo excesivo y de, excesivamente gravoso para el, el consumidor eh, afectado en este supuesto de permanecer en un fichero durante cinco años eh, por este motivo. Y de ahí que solicitemos, hayamos solicitado mediante enmienda, la, el incremento de la cuantía de, uh, mejor dicho, el, la disminución de la cuantía de 300 a 50 euros. Eh, y por último, la, la enmienda 32 de adición a la disposición adicional vigésimo segunda se adiciona una frase al articulado de la proposición de ley en el sentido de que las autoridades competentes facilitarán a los archivos públicos y eclesiásticos en relación a datos no solo de personas desaparecidas sino con falsa o errónea filiación de nacimiento. En este sentido, estamos de acuerdo con la enmienda presentada también con el Partido de eh, Ciudadanos. Con ello, queremos facilitar eh, que cualquier persona tenga la posibilidad de conocer cuál es su verdadera filiación biológica. Eh, por último, decir que nos reservamos para el turno de portavoces, en todo caso, comentar, comentar nuestra discrepancia con la no supresión de la disposición final eh, tercera de la ley que entendemos que vulnera gravemente los derechos de las personas, el derecho a la intimidad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Canoas.